<risa> tal cual. Estamos con Susana, la mamá de Ariel, hablando de, de Ariel, que la verdad que, bueno, se quedó. Pero me imagino que la emoción tuya, porque se debe vivir, no se sé, imagino cómo vivirán los, los, los padres de, de los participantes, tal ¿no? Cual. Tal cual, tal cual, tal cual, Fue mágico y no solamente... Mira, yo te digo que esto, el, el grupo que tiene Ariel... Sí... Eh, que es la familia y los amigos todos tenemos el mismo concepto de él así que todo eso lo vivimos cada uno a su Ahora, manera Susana, eh, amigos y familia amigos y la prima en la tribuna sí. y yo acá en casa si usted tuviera sí. que elegir preferiría que Ariel esté afuera de la casa más allá de que usted dijo recién que eh, digamos la decisión se la dejó en manos del universo pero usted preferiría vuelvo, que él salga lo vuelvo a decir eh, yo desde el primer momento dije eh, ah, me dijeron, su hijo va a ser famoso, bla bla bla, y yo le dije no, y lo mantengo, no quiero que sea famoso, quiero que sea exitoso y feliz, y sigo Susana, manteniendo lindo, eso. Susana, obviamente ah, se el deseo de cualquier madre, pero digo, ¿qué es lo que más le molesta a usted? por los ataques gordofóbicos que son constantes para Ariel. ¿O el maltrato de Alfa? ¿Qué es lo que a usted más eh, le, le duele? ¿Vos, ¿A vos qué te parece? Los mal... Es decir, todos <coughs> provienen del mismo lugar, hombre. ¿Qué me claro. estás preguntando? ¿De la quién el mismo origen? ¿De la misma persona? O sea, de Alfa. Pero... Ya está. Sí, claro. Ya está. No, ya no hay nada más que Igual decir. Igual se expande en la casa eso, porque a ver, empieza Alfa, pero, pero con los compañeros... Su, pero, claro, todo se expande, pero todo lo demás es dentro de lo comprensible que esto ocurre desde la escuela primaria, ¿se claro. entiende? Ah, sí. pero por eso se Pe sana... Porque, a ver, si bien... No, la... no, que le pasa... Perdón, ah. no es que le pasa a bien en la escuela primaria. ¿Qué sucede? Que estas cosas ¿Qué pasa? pasan. Sí, es verdad. Por sí, eso. Empiezan sí. a discriminarse desde la escuela eh, primaria. Bueno, uh -huh. por eso digo, porque digamos, si bien Alfa es como la cara visible en la casa y por ahí el resto se puede plegar a lo que él dice, esto también después se replica en las redes sociales. No sé eh, si a ustedes eh, le comentan no, algo en la, en la calle. Yo no, yo no los... Sigo de las redes... Los amigos. Ah. ¿Está? ah, claro, sí. sí. No, eh. Pero aparte es lo que le pasaba a Alfa al principio en la casa, lo que le pasó cuando no, en no. la primera semana que todos <coughs> hablaban así de él, como de, con lo, el diferente era el distinto a los cuerpos hegemónicos. Con la edad, eh, que estaban sobre con todo la con la, la edad. edad y, todo. Y, Entonces, y él hace lo mismo, sí, sí, eso es sí, lo sí, que no lo a mí me sorprende. Pero Ariel, ¿no? está, a ver, Susana, sí, sí, yo, no, Susana yo no quiero eh, ser respetuoso por favor, porque usted es la mamá de un participante, pero bueno, estamos opinando de un participante que está en un programa de televisión. Digo, Ariel sí. también lo provoca, lo busca Alfa todo el tiempo. ¿Qué es provocar? ¿Qué hace? ¿Lo sacar? O sea, es que eh, después de los, de los primeros intentos... ¿Sabés qué le gritaba yo? ¡Despertate, nene, reaccioná! A esta moneda. Con la misma moneda. Y creo, de todo. No, no, no tenían ustedes que reaccionen sí, sí, sí, claro. no, Alfa a se piensa que Reacción tiene escritura no. en la escritura en el bolsillo <risa> Alfa se cree que ya escrituró él se cree que, que, no, es que pagó el, el es escribano que pagó todo él se cree propietario propietario miren cuando decía usted se propietario. para él a él es inquilino. y la propietaria igual también hay una para ayer muchos y de hecho él se quedó contento porque obviamente también desde la casa te quedás pero también o sea el 43% de votos negativos también tuvo, digo, fue alto Pero también el porcentaje sí. de votos negativos. Yo creo que Ariel también dijo, el deja que fluya, claro. como dice la mami. No. Listo. Igual Pero se quería quedar Esto, claro. ¿sabés cómo lo vamos si a manejar? Eso, Yo estoy sí. más que feliz que se quedó, ya está, lo dirigieron las, estas dos semanas, sí. y que Ariel supo, sí. supo... ¿Qué que es? Que Biblia y que lo estaban apoyando, que lo apoyaron Y es que ahora para mí eso, lo gente, que decís es importante, porque va a modificar ahora lo que ¿Eh? ellos piensan dentro de la casa, porque si ya lo nominaron dos veces y la gente no lo sacó, claramente no van a ir por ahí el estadio. Y no ah, sabemos, eh, porque es la ¿viste? casa dentro. Pero vos no crees que van a ir por otro... No sé. Alfa va a ir por él oh, para, sí. mí. Sí. para mí sí, Para pues mí no, De eso no les puedo contar. A Tiago ahora tienen que poner el teléfono ¿Cuál no será mala? la próxima víctima? Pero él no, afuera tío habló Tiago se volvió a agarrar con sí, Alfa sí. Por eso Tiago ah, ayer, ayer empezó con Alfa tú... el, el programa empezó a agarrarse también fuerte con Alfa Alfa le siguió contestando Discutieron de... sí. Pero ya o sea, recién había terminado sí, Ni un mal. minuto de paz Bueno Maxi pero también, que estaba hablando Era el guaraní Alfa No para a unos vecinos que yo era el padre viene el, el patear que el, el huevo abierto viste acá está mi casa acá como la pata del pollo viste tomo vino en la macuana me vas a acordar a eso te juro bueno Susana te agradezco esta comunicación y yo a ustedes la verdad que un placer muchas gracias encantadora Susana gracias gracias te mando un beso enorme también vos Qué linda, qué wow. linda, me gusta.